Gracias, gracias Virginia. Queridos amigos, qué bueno que han venido. Encantado de saludarles, una feliz tarde. Estoy muy feliz, a propósito del tema, de poder encontrarme con todos ustedes, encontrarme aquí con amigos que desde hace muchos años compartimos ideales, conocer nuevos amigos, en fin. Estoy feliz de esta gratísima experiencia, en este caso acompañado por el menor de mis hijos, que ha tenido hoy la gentileza de acompañarme, de dejar de lado el, el videobeam y otros videojuegos y venir a escuchar a su padre. <risa> bueno, qué bueno que han venido y encantado de verdad de saludarles. Mi gratitud para el Centro de Orientación Espiritual o de Estudios Espirituales, de Villena, institución que conozco con otro nombre, desde hace ya muchas décadas, no voy a decir cuántas, Antonio, porque nos vamos a delatar más aún. Pero te agradezco mucho, Antonio Lledó, uno de los, uno de los, una de las personalidades de esa institución, y que ha tenido también pues mucho empeño en que esta actividad de esta noche, o esta tarde todavía, se realice aquí, en este lugar hermoso de Alicante. Bueno, mis amigos, hablando de la felicidad, yo casi que sucumbo a la tentación de invitarles a que nos hagamos una primera pregunta, en tono, por supuesto, de respuesta íntima y personal. Si a cada uno de ustedes se les preguntase, ¿qué es lo que más desean de la vida? ¿Qué es lo que quieren? ser en la vida. La inmensa mayoría respondería lo que solemos responder todos. Queremos ser felices. Porque esta es una respuesta que agrupa, que integra, que casi que engloba los demás objetivos que nos trazamos concretamente en la vida. No creo que haya un ser humano en sus cabales que no responda que quiere ser feliz. Ahora, claro está que cada uno tiene su propio concepto de la felicidad y cada uno tiene también su manera particular de entender cómo lograrla. Pero en el fondo y más allá de las definiciones, todos coincidimos en que independientemente de cómo se defina la felicidad, sabemos que es cuando la sentimos. Y cada uno sabe cómo la siente. Es casi como una experiencia inefable, que es difícil de transmitir con palabras, inenarrable, porque es muy íntima, porque es muy personal. Pero todos la sentimos. Y cuando estamos felices, y mejor aún, cuando somos felices, porque entre el ser y el estar hay una gran diferencia, cuando somos felices, se nos irradia el rostro, se nos producen cambios conductuales, cambios en nuestra manera de hablar, de ser, de proceder. Y al contrario, cuando la infelicidad, cualquiera que ella sea expresada, nos embarga, sin duda que también nuestra apariencia, nuestro mundo exterior, lo refleja. De modo que, es este un tema tan importante, eh, casi vinculado al objetivo mismo de la vida, el querer ser felices, que por ello, por su universalidad, ha sido motivo de interés, de estudio, de preocupación, de no solamente los más importantes pensadores a lo largo de la historia sino casi que me atrevo a decir que no hay un texto de filosofía, de teología, de ciencia mismo, que no toque de alguna manera directa o indirectamente esta cuestión de la felicidad humana, la felicidad personal. Desde la ética Nicómaco, una obra de Aristóteles centrada en el tema de la felicidad, hasta los modernos textos de psicología positiva, del mindfulness de finales del siglo XX, pasando por escritores de todas las tendencias y escuelas del pensamiento, la felicidad está allí, como sujeto de conocimiento. De modo que es un tema de enorme interés, y en el cual, repito, hay definiciones muy diversas y enfoques variados. Aunque hoy vamos a intentar dos cosas. Primero, encontrar algunos rasgos comunes en esas definiciones. Y segundo, lo que es motivo de la invitación, ofrecerles con modestia lo que nosotros percibimos como una visión espírita de la felicidad. Los griegos antiguos, los griegos clásicos, a quienes tanto le debemos en todas las formas del conocimiento hasta nuestros días ya se ocuparon de este tema y con mucha habilidad describieron la felicidad a partir de dos conceptos o quizás entendieron la felicidad en dos instancias o dos dimensiones ellos la llamaron la dimensión hedonista y la dimensión eudaimonista hedonismo tiene que ver con la procura del placer. Es una felicidad que, pro, que intenta evadir el dolor, evadir el sufrimiento y acercarnos a la alegría. Por supuesto, el hedonismo tiene relación directa con los episodios circunstanciales que en la vida no son placenteros. Pero como bien lo entendieron los griegos con la visión hedonista, es una felicidad muy limitada, porque es variable. Podemos estar felices en un momento dado por la satisfacción de alguna de nuestras necesidades básicas, y ante una circunstancia adversa ya la felicidad desaparece. Pero por eso los griegos entendieron que frente a la noción transitoria del hedonismo, era preferible encontrar un sentido completo a la felicidad en el eudaimonismo. Un término griego, por cierto, que tiene una etimología muy curiosa. Eudaimonía es algo así como estar poseído de los demonios. Pero en la Grecia clásica, demonio no tenía que ver con el concepto cristiano. De un ser maligno, el cual tiene como finalidad única en la vida hacernos caer en tentaciones y en pecados y llevarnos al mal. No. En la Grecia clásica el demonio era un ser espiritual que incluso solía inspirar, solía orientar, como el caso del daimon de Sócrates, que le, que le hablaba y le advertía y le aconsejaba. Eudaimonía es, por lo tanto, estar bien inspirados. Y eudaimonía significa una felicidad casi identificada con el encuentro del sentido mismo de la vida. El, el eh, llenar el vacío de la existencia. Encontrar una felicidad ya no coyuntural, hedonista, sino una felicidad estructural, permanente, que nos acompañe siempre. Por eso yo hace un momento les decía que en materia de felicidad la conjugación entre el verbo ser y el verbo estar tiene una distinción cualitativa importantísima. No es lo mismo decir estoy feliz a decir soy feliz. Porque en el soy feliz puede haber momentos de amargura, pero recuperaremos nuestro centro y recuperaremos lo que somos. En el estar feliz puede eso ser liviano, puede ser pasajero, puede ser circunstancial, o puede depender de que se den situaciones que nos parezcan gratas, nutritivas y positivas. Eh, la felicidad hedonista es la que nos dice, estoy feliz hoy. La felicidad eudaimonista es, soy feliz. Naturalmente, esas dos direcciones griegas, de este concepto han marcado bastante el pensamiento a lo largo de los tiempos. Las definiciones son múltiples. Si nos ponemos a registrar la historia del pensamiento, vamos a encontrar que casi todos los filósofos de nombre y los que tienen menos aún Casi todos los pensadores, igual que en los textos básicos de la cultura humana, religiosa, filosófica, esotérica, vamos a encontrar el núcleo de la felicidad a partir de definiciones esenciales que se dan de acuerdo con la óptica o la orientación de cada quien. Por ejemplo, me gusta mucho una definición que se suele repetir, por cierto, bastante, del gran novelista ruso León Tolstoy. León Tolstoy dice que la felicidad no consiste en hacer todo lo que queremos. Que la felicidad consiste en querer todo lo que hacemos. Y esto no es un juego semántico. No es un juego de palabras. Es algo conceptual. Muchas veces pensamos que si hacemos todo, todo lo que queremos somos felices, pero a veces lo hacemos a regañadientes. En cambio, si pasamos a querer lo que hacemos, entramos en una fase eudaimonista de la felicidad. Eso tiene que ver, hoy hablábamos con un amigo que nos ha traído de Murcia aquí. Eso tiene que ver con la actividad que realizamos si, la, si lo hacemos a gusto aquello que hemos decidido estudiar si lo hacemos a gusto, las personas con quienes nos relacionamos en la vida, si son de verdad de nuestra cercanía, de nuestra simpatía, o son simples circunstancias que la vida nos pone enfrente. De modo que la definición Tolstoyana es muy importante para entender este tema. Y la podría combinar con una definición de otro gran no solamente un gran pensador, sino un luchador social y una figura emblemática de la colocación de la espiritualidad al servicio de la libertad, como fue la obra y el pensamiento de Mahatma Gandhi. A Gandhi en un momento de, en que él dedicaba a su reflexión e introspección, un discípulo lo distrae y le pregunta Mahatma, alma grande, ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo ser feliz? Mahatma, muéstrame el camino a la felicidad. Y Gandhi con gran sabiduría le responde, discípulo, no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Esto que tampoco es un juego de palabras, es una noción profunda, filosófica y ética, porque tiene que ver con la idea de que la felicidad, mis amigos, no es un destino. La felicidad es un viaje. Y como todo viaje desarrolla un itinerario por etapas. Por lo tanto, y luego nos ocuparemos de ello, no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido que imaginemos la felicidad express o la felicidad like. La felicidad es un esfuerzo, es un proceso, es un proyecto de vida. Es, implica un trabajo interior y exterior también. Por eso nos alejamos un poco de los recetarios de autoayuda para centrarnos más en una concepción de valores. Desde el punto de vista clínico, podría yo asumir ahora la definición de algún psiquiatra o psicólogo importante que dice que la felicidad tiene que ver con la ubicación saludable en el aquí y en el ahora, habiendo curado las heridas del pasado y mirando con ilusión el porvenir. Esta definición que trabajamos clínicamente es muy importante. Porque significa estar centrados en el aquí y en el ahora. Y por lo tanto, no descolocados. Significa que el pasado, con sus heridas, con sus amarguras, con sus fracasos, lo reconocemos en tanto que aprendizaje. Pero no estamos anclados en él. Y el porvenir lo miramos con ilusión, con esperanza y con optimismo pero no tenemos ansiedad anticipatoria. Por eso, clínicamente, la felicidad es un estado saludable que nos ubica entre dos extremos. Los que están anclados en el pasado, que tienden a ser personalidades depresivas, personalidades neuróticas, o los que se desubican del presente y están siempre en un futuro que no ha llegado y, de paso, con una anticipación negativa. Quienes están en ese pasado traumático, siempre tienen a flor de labios una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me encontré con tal persona? ¿Por qué me hundí en este vicio? ¿Por qué? Y el por qué no está de más preguntárselo, pero no para permanecer anclado en eso. Porque ese pasado ya pasó. Ese pasado sí es una lección, un aprendizaje bueno, pero si lo que hace es marcar nuestro presente, nos está afectando patológicamente. Y allí las depresiones, las neurosis y los trastornos clínicos. Y las personas que miran ese porvenir, con, con que se anticipan a lo que pudo haber sido y no fue, tienen siempre a flor de labio la expresión. Y si no... ¿Sirve? ¿Y si no me responden bien? ¿Y si no puedo? ¿Y si no valgo? ¿Y si no sirvo? Es decir, van a buscar un empleo y ya se anticipan. ¿Y si no me aceptan? ¿Van a estudiar una carrera? ¿Y si no valgo? ¿Voy a cortejar a una dama? ¿Y si no me corresponde? Están siempre anticipándose negativamente. Por eso clínicamente la felicidad, repito, es una instalación saludable en el presente, donde miramos el pasado como aprendizaje, pero sin anclarnos en sus moldes negativos. Clínicamente ese es el esquema de la felicidad. Así que, ¿pudiéramos seguir con definiciones? Bueno, no quiero dejar pasar una que alude a un ingrediente de la felicidad, que es el buen humor, que también es parte de la felicidad. La gente feliz tiende a reír, tiende al humor, tiende a mirar la vida con esa expresión que, que nos lleva a, a quitarnos el acartonamiento y nos hace fluir, nos hace descontraernos. Un, un humorista norteamericano de aquella familia de hermanos, que se dedicaban al humor, los hermanos Marx. Eh, los únicos Marx que me convencen. Grucho, Grucho Marx decía esto, que la felicidad en definitiva es conseguir pequeños detalles, una pequeña mansión, una pequeña cuenta bancaria, un pequeño yate. Claro, aquí hay una gran sabiduría. Por supuesto que está en los pequeños detalles, si eso significa que sabemos apreciar los aspectos cotidianos de la vida. Pero Grucho le daba ese toque de que no está de más que estemos en una vida confortable, pero que no hagamos de ese confort el sostén mismo de la felicidad. Porque mucha gente que posee dinero y bienes materiales no es feliz. Y los indicadores de cuadros depresivos y de suicidios revelan que no es una ecuación de igualdad la posesión de bienes materiales y la felicidad. Aunque dentro de la felicidad está, por supuesto, la satisfacción apropiada de las necesidades fundamentales de la vida y el vivir confortablemente. Pero no confundir este confort con el sustento de la felicidad. Vemos, amigos, que las definiciones son múltiples y podríamos seguir por allí. Yo quisiera eh, decirles que también, también hay una visión espírita a la felicidad con su propia definición. Quiero hablarles aquí por un momento de este que llamó el gran pensador brasileño Herculano Pires, el gran desconocido de nuestro tiempo. Y lo digo con toda la propiedad. Un médico francés notable, Alexis Carrel, escribió una vez un libro a principio del siglo XX, que fue un clásico, que llamó El hombre, ese desconocido. Parafraseando a Carrel, Herculano Pires escribe un libro titulado El espiritismo, ese desconocido. Y dice Herculano Pires, y concuerdo con él, y lo he constatado, que el espiritismo es un gran desconocido en nuestro tiempo, no solo por las malas interpretaciones y la mala prensa que tiene la palabra, sino porque es desconocido tanto por los que no lo conocen, los que lo adversan, y también es desconocido por algunos que se dicen seguirlo. Porque no lo interpretan apropiadamente. O lo traducen en consecuencias que no son las que se derivan del pensamiento espírita legítimamente. Es un gran desconocido y muchos pues hemos asumido la tarea en conjunto de ayudar a divulgarlo, a difundirlo para que las personas de, que tengan interés se aproximen a su conocimiento. El espiritismo es un encuentro histórico entre un gran desafío, el conocimiento de lo espiritual por vía de la razón y aún más empleando una metodología científica de investigación y de experimentación. El espíritu a través de la razón y no sólo de la fe, el espíritu por vía de una investigación que puede llevar incluso a áreas experimentales. Y esta tarea fue cumplida maravillosamente en sus inicios por un notable pedagogo francés, Hippolyte León de Nizarribail, a quien universalmente se conoce por su seudónimo Alain Kardec. Alain Kardec tuvo el mérito de aproximarse al fenómeno eh, incomprensible, extraño, disperso, de las llamadas mesas giratorias o mesas parlantes en el, en el siglo, al comienzo del siglo XIX, aunque son fenómenos que han acontecido en toda la historia de la humanidad, pero se acercó a ellas cuando eran motivo de distracción en los salones de París. Y a partir de un estudio serio, conforme a su propia personalidad, de pedagogo y de observador, fue capaz de derivar de ese fenómeno Toda una cosmovisión, toda una comprensión de Dios, del hombre, de la vida, de la inmortalidad, del destino humano. Del hombre en sus dos fases, en el mundo espiritual desencarnado, en el mundo corporal encarnado y la interacción entre ambos. Y fue capaz de fundar una doctrina y de codificarla en términos tales, que nos dio al mundo contemporáneo una, una auténtica visión, un enfoque sumamente apropiado para el autoconocimiento, para nuestra autodirección y para nuestro proceso vital. Estoy refiriendo a la doctrina espírita, que ha sido, repito, tantas veces lastimada por quienes la critican sin conocerla, la descalifican sin ningún fundamento, o la divulgan a veces indebidamente. Por eso hay que hacer una recuperación continua de los valores y principios que entraña esta manera de entender la realidad que es el Espiritismo. Kardec, su fundador, su codificador, su sistematizador, fue capaz de presentar un conjunto de principios coherentemente unidos para darnos este fundamento doctrinario El espiritismo es el conocimiento del espíritu De su preexistencia y de su supervivencia Es el conocimiento de la, del origen de la naturaleza Y de la evolución del espíritu A través de múltiples existencias Es el conocimiento de la interacción mediúmnica entre el mundo espiritual y el mundo corporal, por diversidad de facultades. Es el conocimiento del origen del universo por la creación de Dios y a partir de allí su continua evolución por medio de leyes naturales eh, infinitas. El espiritismo no es solamente, como algunos piensan, una experiencia para comunicarse con el más allá que forma parte de su repertorio. Para algunos que indebidamente dicen, para hablar con los muertos, que tan vivos están como nosotros, en distintas dimensiones. El espiritismo, además de eso, es una antropología humanista, una comprensión del aquí y del ahora, una comprensión del hombre y de la sociedad, y de la necesidad de que el ser encarnado, nosotros, podamos transitar en nuestra vida actual, comprendiendo el pasado, sin anticipaciones negativas al porvenir, comprender nuestro proceso evolutivo. Y por ello el tema de la felicidad tiene mucho que ver con la visión espírita. Porque, a diferencia de algunos dogmatismos del pasado, para el espiritismo, la vocación del ser humano, la vocación del espíritu, es la felicidad, no la infelicidad. No, el espiritismo no hace apología del dolor y del sufrimiento, o de la culpa, o del pecado. Eso pertenece a otros contextos. El espiritismo es una visión de alegría, de alegría, de búsqueda de la felicidad a partir de la comprensión de lo que somos. Del autoconocimiento a la autodirección, a la autonomía, a la evolución y a la búsqueda de la felicidad. Y por ello les decía que el espiritismo no debe ser ni entendido, ni transformado en un recetario de fórmulas de autoayuda. No se trata de despotricar de estos libros que se distribuyen mucho, se venden mucho, de los 100 pasos a la felicidad, de sea feliz en tres lecciones. Está bien. Pero esa felicidad express, esa felicidad like, termina provocando desánimo y frustración en quienes creen en ella al principio. Porque después se tropieza con la realidad. Puede llevar al hedonismo, pero no a la eudaimonía. Porque esas recetas de autoayuda nos dicen que la felicidad está tan al alcance de nuestras manos que se basa en una simple fórmula. Si quiero, puedo. Pero eso es relativo. Eso es relativo. Yo quisiera esquiar por los Alpes pero no puedo ponerme un par de esquís y cometer ese abuso de pretender esquiar si no he hecho un esfuerzo durante mi vida para aprender desde joven esa estrategia, y ese proceso. No, querer no es poder. Querer es poder cuando se puede. Por lo tanto, las fórmulas mágicas las fórmulas que hacen depender de situaciones exóticas o extrañas nuestra felicidad terminan provocando frustración con todo respeto a quienes puedan pensar diferente de ustedes pero a la luz del espiritismo la felicidad no tiene que ver con que nacimos tal día y por lo tanto mercurio y marte están retrógrados y los astros están diciendo lo contrario con todo respeto por quienes tengan esa visión es respetable, repito, la búsqueda de la felicidad es un esfuerzo propio que tropieza con dificultades. Pero si hay una convicción, si está fundado en valores, si la esperanza es razonable y está sobre cimientos sólidos, se puede conquistar esa felicidad. Pero no es, no es el simple producto de unas fórmulas mágicas sino que es un gran esfuerzo. Por eso la visión espírita la felicidad es una visión que en primer lugar nos remite al autoconocimiento. Realmente, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde procedemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y a qué vamos? Y a raíz de ese conocimiento podemos entonces establecer estrategias en nuestra vida para ir desarrollando y logrando la felicidad. Nos dice Kardec, y es una base fundamental del espiritismo, que la felicidad tiene que ver con la superación de dos elementos muy negativos de nuestra personalidad, que son el egoísmo y el orgullo. Para el orgullo, la prepotencia, Kardec presenta una noción ética de la humildad. La persona tiene que encontrar en la humildad un valor central de su vida, porque eso le va a abrir caminos. Humildad no es servilismo, humildad no es rebajamiento, humildad es dignidad, pero es comprensión de que ninguno de nosotros es el centro del universo. No es el onfalos, no es el ombligo de la humanidad. Somos seres falibles. Comprenderlo es importante. Somos seres con virtudes y con defectos. Todos. Con grandes aspiraciones y con limitaciones. Y esa humildad noble, honesta, no hipócrita, es la que nos permite Centrarnos, entender nuestras fortalezas que las tenemos, afianzarnos en ellas y lograr éxitos. Yo solía decir en Venezuela, cuando Venezuela era otra, por supuesto. Cuando Venezuela era famosa en el mundo por varias cosas y entre ellas por las mis Universos. Solía decir que los, los expertos en imagen los que educaban esas mises hasta donde podían, porque acuérdense que lo que Salamanca no da, eh, lo que Natura no da, Salamanca no presta a veces, pero hacían lo posible y ocurría esto. Cuando una de esas jóvenes hermosas iba a la competencia mundial y era elegida Miss Universo, lo primero que le habían enseñado a decir, porque eso era un factor de humildad, era sosteniéndose la corona, llorando con el rímel que se les caía, perdiendo el glamour, era, yo no era la más bella. No sé por qué me han elegido a mí. Eso no es humildad. Eso porque no está inspirado en la verdad. Si tú competiste y un jurado te ha elegido, es porque tú eres. Recíbelo con gratitud. Recibe el reconocimiento. Pero no finjas porque estás diciendo algo que no es honesto. Entonces hay personas, yo he dictado muchísimos talleres de oratoria en distintos escenarios en el mundo. Y una de las cosas que le digo a los aspirantes a hablar bien en público, que es una cualidad que todos pueden desarrollar, es que no, no entren en aquella frase manida de decir, bueno, yo voy a hablar aquí, pero yo lo hago muy mal. No lo digan, porque si lo hacen, la gente se va a dar cuenta de todas maneras. No tiene para qué decirlo. Eso no es humildad. Y de paso, cuando hay personas que con una excelente dicción, con un magnífico timbre de voz, con una excelente pronunciación, en el acto nos damos cuenta, en un minuto, que lo hace muy bien. Es una farsa. Es una comedia. Es una falsa humildad. La humildad verdadera, es saber que poseemos fortalezas. Y si alguien sabe de algo, demuéstrelo. Sin arrogancia, sin ostentación, sin banalidad, pero con honestidad. Muestre lo que usted es, muestre lo que sabe. No lo disimule. La humildad está en no excederse hacia la arrogancia. Por eso, dice Kardec, que la humildad es el gran antídoto frente al orgullo. Personas que ya en el otro extremo, en las antípodas, se imaginan que son el centro del universo, que el mundo gira en torno a ellos, que ellos saben todo, lo pueden todo, eh, se sienten imprescindibles. Y nadie es imprescindible. Somos valiosos. La felicidad está en consistir. Consiste en que podamos reconocer que valemos, pero no que somos únicos, imprescindibles, porque allí el orgullo nos come. Y dice Kardec, el otro gran lunar de la que proporciona infelicidad tiene que ver con el egoísmo. Es decir, colocar el ego en función propia, todos girando en torno a nuestros intereses, la familia, los amigos, la sociedad, todo alrededor nuestro. Ponemos a girar todo alrededor nuestro. Actuamos con egoísmo, sin darnos cuenta de los intereses de los demás. Frente a ese egoísmo, Kardec recomienda como valor central del espiritismo la caridad. Que no es limosna, que es solidaridad. Que es una expresión de querer compartir el bien con los demás. Entonces, con la caridad, con la humildad, vencer el orgullo y el egoísmo. Esa es una premisa del concepto espírita, la felicidad. Que seamos gente de bien, que seamos capaces de ser solidarios, sufrir con el que sufre, ayudarlo a superar aquello. Que seamos capaces de sentir los problemas de los demás, que entendamos que lo nuestro vale tanto como lo de los demás. Que no nos sintamos en el centro del universo, pero tampoco nos descalifiquemos. Hay un punto de equilibrio. Y esa es una base central de la personalidad del espírita. Actuar bien en la vida. Actuar con solidaridad. Con espíritu fraterno. Sin sentirse el eje del mundo, pero tampoco descalificándose. Por supuesto, en la visión espírita hay un valor muy importante que yo creo que no es del espiritismo, naturalmente. Es de cualquier cultura filosófica, religiosa o ética, que es el valor del amor. Nadie es feliz si no ama. Felicidad sin amor es como un oxímoron, es una incompatibilidad. Nadie puede decir, soy feliz, pero soy yo, conmigo mismo, en mi egoísmo. Si no amas en todas las dimensiones del amor, o en algunas de ellas, no puedes decir que has vencido a la infelicidad. Y aquí permítanme que les haga un refrescamiento de nuevo de los griegos, de los griegos antiguos. Yo soy un enamorado de la civilización helénica, se habrán dado cuenta, pero es que tienen mucho que enseñarnos los griegos. Un gran epistemólogo inglés, Whitehead, decía que toda la filosofía de la humanidad es apenas haber colocado notas al pie de página de la obra de Platón. Y lo decía en un gran estudios. Notas al pie de página de Platón. Una exageración pedagógica para indicar la importancia del pensamiento griego. Los griegos se dieron cuenta, los, los pensadores y los que dejaron esto escrito, pues algunos predicaron oralmente y otros escribieron, se dieron cuenta que la palabra amor podía ser anfibológica. Es decir, podía tener varios sentidos y significados. Y decidieron sustituirla por cuatro términos griegos. Eso lo llamaron algunos las cuatro dimensiones del amor. Y observen ustedes qué interesante. Los griegos dicen, hay un amor que es eros, el amor erótico, el amor de la pasión carnal, el amor de la sexualidad, que por supuesto es una magnífica demostración del amor. Algunos piensan que basta con el amor erótico, con el eros como amor, e incluso adoptando un anglicismo, Aprovechando la frase americana del make love, se refieren a la cópula sexual como hacer el amor. Están haciendo sexo. Ojalá que sea con amor. Pero no siempre es así. Por eso los griegos dicen, eros es importante, pero no basta para entender la complejidad del amor. Y dicen, hay una segunda dimensión del amor. Estorje, estorje es el amor ya de la pareja, la pareja como núcleo de la sociedad, la pareja que puede dar lugar a la reproducción, la pareja que es núcleo de familia, la pareja como expresión del amor compartido, del compañerismo, donde lo erótico está presente, pero no es suficiente. En tercer lugar, nos dicen: comprendamos el amor como filia, es decir, el amor que nace con los hijos, con los padres, con los abuelos, con el árbol genealógico y mejor aún con la constelación familiar. Y el amor de los amigos, el cultivo, la amistad, que para los griegos es un valor central del amor, la amistad. Porque ese amor de la amistad significa que aquellos que no están vinculados a nosotros consanguíneamente, es decir, que la vida nos lo colocó, estos son los que hemos elegido por amor. El amigo es el hermano no consanguíneo. Y en cuarto lugar nos dicen los griegos, hay un amor todavía más pleno y superior. Y lo llamaron banquete. El banquete es el amor como experiencia de fraternidad universal. Es ideales. Es lucha por el progreso de la humanidad. El banquete es Jesús ofreciéndonos la doctrina del amor y el perdón como marca de la evolución planetaria. El amor es Siddhartha Gautama. El amor como banquete la luz del conocimiento, la luz de Asia, el, la filosofía, la compasión. El amor es Sócrates, el banquete, entregándose a pagar el precio de la vida por coherencia con sus principios y no renunciar a ellos. El amor es Giordano Bruno, soportando las hogueras de la Inquisición del dogmatismo y del fanatismo. El amor es Gandhi, como banquete, entregando su vida, renunciando y teniendo su propia lucha personal, como lo revela en su libro Mis Experiencias con la Verdad, pero avanzando para entregarse como alma de aquel pueblo que merecía su independencia. El amor es Martin Luther King, el amor es Teresa de Calcuta, el amor, en fin, como banquete es aquel que vive la felicidad como vocación para servir al prójimo. Esas cuatro dimensiones de los que enseñaron los griegos, nos dan una visión un poco más amplia del amor. Hay de aquellos que imaginan que la felicidad es solo lo erótico, o incluso la pareja, o incluso la familia, que es muy importante, pero el mundo social el mundo de las relaciones, el mundo de la amistad, el mundo de vivir en sociedad, incluso con la capacidad para vivir en una sociedad con dificultades y sin embargo ser como el cisne que es capaz de subir por el fango sin mancharse. Y el amor como banquete, que es la práctica de la fraternidad universal. Por eso las grandes instituciones esotéricas, las grandes instituciones que han brindado eh, eh, desarrollos de, de la, de, de, de, del ser humano y de la sociedad, haciendo que la persona desbaste su piedra bruta, y la transforme en una piedra cúbica, haciendo avanzar su crecimiento, su templo interior, ese amor como banquete es una combinación de todas ellas. El espiritismo comparte esa visión. De la plenitud del amor No de utilizar y abusar y manosear la palabra amor Porque llega un momento en que tanto la escuchamos en algunas personas Que cansa, fastidia Cuando lo que se requiere, además de plantearla o decirla No podemos renunciar a ella, es aplicarla Más que predicarla, cumplirla hacerla carne viva Expresarla desde los actos más sencillos de nuestra vida hacia la lucha por los grandes ideales. La visión espírita, mis amigos, tiene que ver también con un concepto muy importante, que es la búsqueda del sentido de la existencia. el vacío espiritual que se siente en sociedades hedonistas, mercantilistas, industrialistas, consumistas, en sacrificio de, de la plenitud de la alegría, del compartir en común valores, principios, bienes, existencias, de respeto ecológico, ese vacío existencial debe ser cubierto, pero no con tres o cuatro recetas, sino con una comprensión, una comprensión de lo más profundo de nuestro ser, que es la espiritualidad. Quien no se conoce a sí mismo como un espíritu en evolución, no se reconoce plenamente en la existencia. Entonces, el sentido de la vida, el propósito central de la vida, cada uno tiene que descubrirlo. Yo me permito invitarles a que, si es posible, lean a un autor, al menos en uno de sus libros. Es fundamental, como esos libros que no debemos dejar pasar en la vida, como el libro Los Espíritus, por ejemplo. Hay un libro que se titula El hombre en busca de sentido, de un gran psiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Tuvo la dramática experiencia de ser un, eh, recluido en Auschwitz en aquel campo del horror de los cientos de campos que el nazismo y la barbarie crearon en la Alemania nazista, igual, igual que luego en la Unión Soviética, en los campos estalinistas, igual que otros hasta nuestros días. Esos campos del horror degradan al ser humano demuelen su dignidad. Tratan de aniquilarlos y anularlos. En el caso de, de los campos como el de Auschwitz, era no solo con los judíos, que fueron el sector mayoritariamente afectado, sino también con otras minorías étnicas y religiosas y culturales, frente a aquella barbarie nazista. Y en aquellos campos, en la degradación de... Mujeres, hombres, niños, que habían, adultos que habían entrado pesando 70, 80 kilos y estaban pesando menos de 30 en los huesos. Víctor Frankl pudo encontrar en, esos, en Auschwitz que había personas, aún marchando sobre sus despojos, eran capaces de compartir y entregar el último trozo de pan que les quedaba. Que no perdían su dignidad. Eso es buscarle sentido a la existencia. Y escribe este libro para explicarle a la gente que el valor de la dignidad, el valor de la libertad, el sentido a la existencia, no nos lo pueden quitar. Nos pueden arrebatar la libertad de expresión, nos pueden arrebatar la libertad de conciencia, nos pueden arrebatar las libertades económicas, las políticas, pero no pueden arrebatarle al espíritu su libertad. Y la dignidad es un valor central. Entonces, el sentido de la vida, ahora extrapolado a cada uno de nosotros, ¿qué hago con mi vida? Podemos también preguntarnos qué he hecho, pero no anclarnos en el pasado. Se lo recomienda el psicólogo clínico. No anclarnos en el pasado. Pero ¿qué he hecho en mi vida y ahora qué hago? ¿Estoy solamente dedicado estrictamente a lo mío, a satisfacer lo mío, a que todo gire en torno de mí? ¿O soy capaz de ir más allá de eso? ¿Qué hago también por los demás? ¿Qué hago para que mis hijos y los hijos de mis hijos reciban un mundo mejor del que yo recibí? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? Es una invitación a una introspección, a una reflexión de conciencia. Y les quisiera recordarles que ahora se da a conocer más en Occidente, eh, se dan a conocer experiencias que provienen de, de la sabiduría oriental, japonesa, china, india, que son muy importantes que las podemos asumir sin conflictos ideológicos. En Japón, a raíz de un estudio que se hizo en el siglo XX, de personas eh, con esperanza de vida muy alta y con alta longevidad, se descubrió que había sitios donde pasaban de 100 años un grupo etario, un grupo de población mayor que el habitual en el promedio planetario. Ahora se acaba de encontrar en España algo parecido, en un lugar de Galicia. Pero en este caso japonés, los, los antropólogos que lo estudiaron, descubrieron que en ellos había una filosofía que movía el sentido de su existencia. Que en japonés se llama Ikigai. Ikigai no es otra cosa que la razón de por qué estoy vivo. La razón de ser de mi vida. Y el IKIGAI es un conjunto de normas muy sencillas, muy sencillas, que no requieren que hagamos grandes talleres, que paguemos altos costos, que invirtamos en objetos externos, sino simplemente apropiarnos de ellos para nuestras vidas. Y en el IKIGAI se formulan preguntas. Una primera pregunta muy sencilla, que yo creo que cada uno se puede hacer. ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? Eso tiene que ver con la pasión que identifica cada uno. ¿Qué me gusta? Es mi pasión. Otra pregunta. ¿Qué es lo que el mundo necesita de mí? Esa es mi misión. Otra buena pregunta. ¿Qué es... Aquello que se me da mejor, que se me da bien para yo hacer. Esa es mi vocación. Y otra gran pregunta, entre muchas, es, ¿qué es lo que yo puedo profesionalmente hacer? De forma remunerada, pero que lo hago bien. Esa es mi profesión. Respondiendo preguntas de este tipo, que aquellos pueblos milenariamente se hacen, encuentran el sentido de su vida se sienten como árboles, que hunden sus raíces allí, que allí, se está, allí están con sus ancestros, con sus espíritus, y están con sus familiares y los que vienen después, pero que al mismo tiempo regalan el crecimiento, las flores, las hojas y los frutos. Entonces, para el espiritismo es muy importante que las personas, en este caso para los espíritas, es muy importante preguntarse, ¿qué sentido tiene mi vida? Y no transitar por ella, sin hacernos ni siquiera alguna vez esa pregunta. Eso distingue un poco la calidad de las personas, su nivel evolutivo espiritual. Hay gente que se come una naranja y está mirando la televisión y casi ni se da cuenta que se comió una naranja. Hay otras que se comen la naranja y por un momento piensan en ella. Y dicen, qué maravilla la naturaleza, de una semilla un árbol, del árbol cientos de naranjas y de cada naranja cientos de semillas o decenas de semillas que nos dan frutos como este. Qué maravilla el equilibrio entre el sabor dulce de la naranja y su toque cítrico qué maravilla lo que me nutre y qué sabor tan delicioso, cuántas vitaminas. Y esa concientización es una colocación, más allá de simplemente ser personas que tragamos, para ser personas que somos capaces de aprender lo bueno de la vida. Eso da felicidad. Y si estudiamos, como le repito yo mucho al hijo mío todos los días, y me imagino que todos ustedes a sus hijos, y si estudiamos, saber que la escuela no puede ser una tortura, y que el joven que es capaz de entender que eso se conecta con su porvenir, y que el aprendizaje no tiene lugar, que todo lo que aprenda es bueno, más allá de los fastidios que a veces algunos profesores pueden incurrir por sus faltas pedagógicas, pero en general el conocimiento, el aprendizaje. En fin, que cuando estamos al lado de nuestra pareja, o de nuestros hijos, o de nuestra familia, o de nuestros amigos, sepamos disfrutar eso. Que la reunión con las personas, que es insustituible, que no tiene nada que ver con, las, con los chats a distancia, con los skypes, No. Nada sustituye al contacto humano. Descubrir en el lugar donde vivimos qué hay, quiénes están. Descubrir una persona interesante, ser capaz de hablar con ella. Y a veces hacemos descubrimientos inmensos. Porque en toda persona hay un mundo por descubrir. Solo que como no hay quien quiera descubrirlo, se cierran. En fin. Es la búsqueda del sentido de la vida. Eso proporciona una felicidad eudaimónica, permanente, permanente. Y amigos míos, en fin, la felicidad tiene que ver con los pensamientos y los recuerdos. Este es un área en la cual dictamos a veces seminarios solo para esto nada más, de tipo clínico. Lo que las neurociencias han descubierto. Es inmenso lo que se ha descubierto en la biología de las creencias, lo que se ha descubierto en cuanto a la creación de lo que las emociones positivas desatan o lo que las emociones negativas también desatan. Lo que los pensamientos que son la expresión del espíritu a través de nuestra organización biológica, particularmente cerebral. La interacción que tienen con lo somático, con el cuerpo. Es una inmensidad lo que está allí. Y que no hay que ser un clínico, un psiquiatra, un biólogo, un psicólogo para entenderlo. Es tomar unas lecciones fundamentales y aplicarlas. Con los pensamientos positivos, es decir, las emociones positivas que se... Hablo de emociones positivas, la admiración el entusiasmo, la alegría, la estabilidad, la serenidad, la calma, con esas emociones positivas. Y entrar en ellas es desatar una tormenta bioquímica maravillosa. Es que están, los escáneres lo revelan. Revelan los, las tormentas bioquímicas que se desatan a partir de los pensamientos buenos, nobles, generosos. Las oxitocinas, las hormonas del placer, de la alegría, las endorfinas. Es que se, se desenvuelven maravillosamente a partir de nuestros pensamientos y ellas tienen que ver con la estabilización de todos los órganos y de todos los sistemas corporales. Y al contrario, cuando desatamos emociones negativas, envidia, rencor, rabia, cólera, eh, eh, inmediatamente, inmediatamente, lo que, lo que, la orden que se desata viene de las glándulas suprarrenales y se llama cortisol, una hormona que nos provoca estrés y que provoca ruina. ...en nuestros sistemas y envejecimiento prematuro. Un sabio de la antigüedad, Epicteto, lo decía en uno de sus aforismos clásicos. Él decía, y no tenía las bases bioquímicas que conocemos hoy. Decía Epicteto, con tus pensamientos te puedes curar. Con tus pensamientos te puedes enfermar. Entonces, entonces esos pensamientos... Y esos recuerdos tienen mucho que ver con la felicidad. Si cada uno es capaz de hacer un examen propio, personal, de conciencia, de conciencia psicológica y conciencia moral, si cada uno es capaz de, en la intimidad de su aposento, decir, bueno, ¿qué domina en mí, en mi mundo mental? Me la paso todo el día como un cascarrabias. Rumiando amarguras, despotricando, hablando mal del que no está. Estoy yo autodañándome. Es un mecanismo de causa y efecto. Y si por el contrario mis pensamientos son positivos, lo que no significa que no tengamos el derecho constitucional a disgustarnos, que es un derecho constitucional en todas partes del mundo. Disgustarnos, sentirnos mal ante algo, irritarnos en un momento dado ante la injusticia, de como sea pero recuperar la calma. Pero si nuestros pensamientos van en esa dirección negativa, estamos generando hormonas que a su vez afectan los sistemas del cuerpo. Entonces, por eso la felicidad no solamente es bienestar subjetivo. Hoy en día la felicidad también es bienestar orgánico, porque es salud. Mis amigos, la felicidad tiene que ver con eso y con tantas cosas más. Tiene que ver con el perdón. Que es una visión que le han propuesto un enfoque, una práctica, una prédica, que ha estado en todos los grandes avatares del progreso moral de la humanidad. Jesús la hizo parte de su doctrina. Buda ni se diga. Así como Jesús decía, perdonad, incluso al que te ha hecho mal, Buda era capaz en la también expresar lo mismo antes que Jesús en aquella belleza de la metáfora oriental diciendo que eh, seamos como el árbol capaces de perfumar el hacha que lo corta. Pues esa idea del perdón es demasiado importante. Yo siempre he dicho que no se trata solo con el perdón de una doctrina moral, que lo es. Es una terapia. Cuando nos encadenamos al rencor, porque alguien nos hizo actuó mal, eso todos lo hemos sufrido, pero nos encadenamos al rencor, o hacemos bueno aquel proverbio que se lo atribuyen a los árabes, yo no estoy muy seguro de eso, pero se lo atribuyen. Siéntate en la puerta de tu casa hasta que veas pasar el cadáver de tu enemigo. Imaginen ustedes cuánta pérdida vital ruina moral que te siente en tu casa, hagas de tu vida eso el leitmotiv de tu vida es que tú te sientes hasta que alguna vez tu enemigo sucumba, pero mientras tanto el que está sucumbiendo eres tú, cuando no eres capaz de ese acto de amor que es el perdón, te enfermas y te encadenas, hasta recuerdo ahora un escritor del cual no vamos a discutir sus características ahora, pero que manejaba la ironía, el humor y la sorna como él, Oscar Wilde. Wilde decía, yo siempre perdono a mis enemigos. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que los enfade más. Hasta por eso. Hasta por eso. De modo que el, el perdón es una, una doctrina, una aplicación terapéutica, una norma maravillosa de vida. El espiritismo tiene mucho que dar sobre esto, porque lo vinculamos al proceso reencarnatorio. Quienes comprendemos el proceso de la reencarnación sabemos que venimos a cada, en cada vida con un equipaje anterior de virtudes y de defectos. De amores y de conflictos no resueltos a veces. Y que se expresan en esta vida de múltiples maneras. Desde complejos y animaversiones hasta auténticos choques. Y a veces nos vamos de esta, de esta existencia y desencarnamos y nos llevamos todo ese mundo. Y luego lo expresamos en forma de obsesiones, fascinaciones, subyugaciones. El perdón es una base fundamental. En la visión espírita la utilizamos como instrumento de la desobsesión. Para liberar a encarnados y desencarnados de ese enlace, de esa cadena de infelicidad que es el odio y el rencor y la ira. Y los deseos de venganza. Para un espírita no tiene cabida, y yo creo que para una persona de bien en general, para una persona, cualquiera sea su filosofía de vida, que sea positiva, no tiene cabida aquello, aquel antiguo refrán castellano de que la venganza es dulce. La venganza es amarga, muy amarga. Quien hace la razón de su vida, la venganza, ha perdido parte de su existencia. Quien es capaz de pasar la página, quien es capaz de perdonar, se libera de cadenas y se cura también. Perdonar, que también implicaría olvidar. No sé si ustedes se han encontrado con personas ante una conversación de este tipo, que suelen decir, yo perdono, pero no olvido con lo que estamos en lo mismo no el auténtico perdón no es el aparente, estamos otra vez en aquello que es auténtico el auténtico perdón es el que pase la página y que le vaya bien a esa persona no somos Jesús nosotros, ni Buda, ni, no somos ni Confucio ni Lao, no somos estos maestros capaces de, de, de vibrar en la espiritualidad en el altísimo nivel de espiritualidad de ellos Sí podemos humanamente al que nos ha hecho un mal perdonarlo y dejarlo ir no tenemos tampoco por qué festejar con ellos pero sí perdonar recuerdo que en una oportunidad en Caracas después de una conferencia sobre este tema una buena señora a la hora de ofrecer preguntas al público tomó la palabra y me dijo John yo comparto todo lo que está diciendo ese amor a la humanidad, yo lo comparto. Yo amo a la humanidad. El problema es que detesto a la gente. <risa> y ante mis ojos desorbitados, sin necesidad de preguntar, ella se explicó. Claro que detesto a la gente. Tengo un vecino en el piso de arriba del apartamento que no me deja dormir. Estoy con insomnio. Tiene un bochinche, tiene un, ¿cómo sería? Un escándalo. Todos los fines de semana y hasta algunos días entre semana. Y su, pi, su suelo es mi techo. ¿Cómo quieren que lo ame a él? Yo amo a la humanidad, pero a él no. Porque en esa señora hay lo que los psicólogos llamamos una disonancia ética. Ella separa el concepto de persona individual al concepto de humanidad. Humanidad es una entelequia, es un abstracto. Yo amo a la humanidad. No puedes amar a la humanidad si no lo traduces diariamente en tu vida cotidiana. Lo otro es retórica. No, yo amo a la humanidad, pero ese empresario que, más, que viola normas de la seguridad social, y de los derechos de los trabajadores, y los explota y los humilla. Después va al centro espírita, o a la iglesia, a otro lugar, y dice, yo amo a la gente. Menos a tus tres empleados. Porque tienes que aplicar aquello. Aquellas personas que plantean, no, eh, la cordialidad, la simpatía, el cariño en la vida. Pero cuando la esposa alguna vez se sincera dice, luz en la calle y sombra en la casa. No lo aplica. Tenemos que ser capaces de mirar frente a frente a la gente, incluso a nuestros hijos para que cuando decimos algo, ellos sepan que lo que ellos han aprendido con nosotros es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, tiene sentido que los pensamientos que nos acompañan vayan en esa estructura de bien y que el perdón sea un elemento central. Y mis amigos... Se me ocurre hablarles de otra cosa casi para finalizar, porque esto es largo. Y puede, puede ser que yo aspiro a que ustedes estén felices con la charla, pero si sí me excedo, pasen a la infelicidad. Quiero hablarles, quiero hablarles del sentido personal de la felicidad vinculado a la autenticidad. A la autenticidad como la mujer del César, no basta parecerlo, o no basta hacerlo, también hay que parecerlo, mejor dicho. Entonces, la autenticidad. Tratemos de colocar en sintonía lo que sentimos, lo que pensamos con lo que hacemos. Porque si no hay un testigo que nos lo reclame, nuestra propia conciencia nos lo habrá de señalar. Y como bien expresaron los espíritus a Kardec, la ley de Dios está escrita en nuestra conciencia. La conciencia, la que nos dice, eh, momento, hay una distancia muy grande entre lo que dices y lo que haces. Vives mucho para el que dirán. Y muy poco para el cultivo auténtico y honesto de tu ser interior. A mí siempre me gusta recordar una frase de una figura paradigmática de la ciencia y un gran humanista, como lo fue Albert Einstein. Einstein decía, con mucha sabiduría, como todo en él, él decía: Cuida más tu conciencia que tu reputación. Porque tu conciencia es lo que tú eres. Y la reputación es lo que los demás creen que tú eres. Hay gente que cuida más la reputación y no la conciencia. La reputación es importante, pero tiene que partir de la conciencia. En mi experiencia, ya de algunas décadas, en temas como estos, a la luz de la visión espírita, me he encontrado con auditorios muy diversos, espíritas, no espíritas, antiespíritas, mixtos, de todo tipo. Y he podido llegar a una conclusión, y no sé si ustedes la pueden compartir conmigo, los espíritas. Una persona ante una charla espírita sobre algún tema, reencarnación, mediunidad, obsesión, magnetismo, concepción de Dios, la creación, la evolución, las leyes morales, las obras de Cardego, de León de Niso, de Nuestra Amalia, Domingo y Soler, en fin... Puede que no esté de acuerdo en nada. Por ejemplo, es una persona absolutamente agnóstica, no tiene ninguna certeza, puede o no buscar, pero no comparte ninguno de estos valores, ninguno de estos principios fundamentales. Mi experiencia me dice que esa persona al final de una conferencia puede decir, no comparto esos conceptos. Caramba, pero respeto la autenticidad con que los expresa, porque creen ellos. Eso es preferible a las claques que aplauden sabiendo que quien dice cosas no es auténtico en lo que dice. Es preferible que la gente sienta que aún no compartiendo ideales y principios, sin embargo sí respeta la honestidad con que los decimos. Y esa honestidad es nuestra carta de presentación. Porque hemos vivido para el espiritismo, pero nunca del espiritismo. Porque lo tenemos como una convicción y no como una profesión. Porque el espiritismo no es profesión, ni la mediunidad tampoco. De paso, bien lo explicó Kardec, Lyon Denis y todos los grandes maestros del Espiritismo. La mediunidad, que es un capítulo del Espiritismo, para ser auténtica, tiene que ser ejercida con desinterés, dando de gracias lo que de gracias fue recibido. El lucro con los ideales es mercenario. Y por eso respetamos a quien piensa distinto pero no tenemos la misma opinión de quien lucra como mercader de la fe, engañando a la gente. Y a veces, ¿eh? y al principio yo lo asomaba, en nombre del espiritismo, a veces es utilizado para este delito de simonía, este tráfico con cosas sagradas, con cosas de valor espiritual profundo, con lo que no se debe traficar, y que tanta mala prensa le han dado a la doctrina de los espíritus. Y nos toca a los espíritas reivindicarlo, pero con nuestro ejemplo. Porque partimos mal, si ni siquiera podemos dar el ejemplo de autenticidad. Nosotros, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con el lugar donde vivimos, donde estamos, donde actuamos, que no haya quien nos pueda señalar y decirnos, no eres honesto. A veces, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, igual en España que en Venezuela, en América Latina o en el mundo, casi dan ganas de cerrar los ojos o apagar el televisor ante los líderes políticos que mienten y mienten y mienten descaradamente. Y lo que decían hace un mes ahora dicen lo contrario. Entonces, es una pena que en el mundo de la política no se aplique esta ética. Y los verdaderos líderes, históricamente hablando, con los cuales se puede o no discrepar en algunas cosas y en algunas decisiones, pero sin embargo fueron coherentes con lo que creyeron y marcharon en pos de ese objetivo y no de sus intereses particulares. Ahí está quizás la diferencia entre un gran político, un político y un gran estadista. Pues en nuestro medio es muy importante la autenticidad, la honestidad, y es muy importante que a todo esto le incorporemos el sentido del servicio a los demás. Si yo pudiera resumir todo esto que les he dicho, porque ya es hora de resumirlo. Yo recuerdo siempre a Winston Churchill, hablando de un buen estadista. Él decía, el buen orador es el que agota el tema, pero no al auditorio. <risa> yo siempre eso lo tengo muy presente. Pues si yo pudiera resumir esto, les diría que la felicidad en nuestra visión espírita, que ponemos con humildad a disposición de quienes quieran conocerla, no porque sea la única, no porque tenga el monopolio de la verdad. No, no, no. El espiritismo no es, óiganme bien, el espiritismo no es el camino. El espiritismo es un camino. Para muchos de nosotros, el que nos iluminó la vida, el más apropiado. Pero no tiene por qué ser el camino de todo el mundo. Hay muy buenos caminos, distintos. Lo importante es la nobleza de principios, la ética en que se conduzcan, los valores que transmiten. Y que quede a la libertad de conciencia personal los elementos conceptuales de cada quien. Por eso podemos darnos las manos, los espíritas, con todos aquellos que en el mundo hacen una labor maravillosa por la humanidad. Y dejamos a la libertad del pensamiento, incluso a los debates inteligentes, a los diálogos, a los análisis, que cada uno encuentre su mejor manera de entender al ser humano. La conquista del laicismo, del estado laico en la educación. La conquista de la civilización de la libertad de conciencia, de la libertad de cultos, de la libertad de pensamiento, de que la, el haber apagado las hogueras inquisitoriales, inquisiciones religiosas, materialistas, académicas o del tipo que sea, porque hay muchas inquisiciones y muchas hogueras. Que florezca la libertad, tiene que invitarnos a darnos las manos, todos los que creemos en el progreso, cada uno por su camino. Pues yo les decía que en esta visión, el espiritismo en resumen, significa... La felicidad significa, a la luz de la visión espírita, la felicidad de vivir, la felicidad de convivir, la felicidad de amar, y la felicidad de servir. Y para que le pongamos un toque más suave para terminar... Permítanme que les recree un verso de una gran figura poética, de un premio Nobel de la literatura, del bengalí Rabindranath Tagore, a quien siempre recomiendo su lectura. Muy cercano a nuestro Juan Ramón Jiménez, porque la esposa de Juan Ramón, doña Zenobia, fue la traductora de Tagore al español. Y decía Tagore, en uno de sus versos hermosos, cantándole a la felicidad y a la alegría que lleva implícita a la felicidad, Tagore tiene un verso maravilloso, porque se encuentra con una muchacha que llora por una decepción amorosa, que también es parte de los problemas del mundo. La ruptura amorosa, las enfermedades, los sufrimientos. En el mundo hay dolor, hay sufrimiento, pero hay impulso para que lo asumamos y con resignación inteligente lo superemos. Entonces Tagore se encuentra con una muchacha llorando porque el novio ha roto el compromiso. Y Tagore se acerca a ella y le dice, muchacha, no llores. Porque las lágrimas no te permiten ver las estrellas. E inspirado en esa escena, escribe un verso. El verso de la felicidad. Asumido como alegría. Y tiene Tagore una parte, de ese verso, una estrofa que dice así. Yo dormía y soñaba que la vida era solamente alegría. Pero desperté, viví y vi que la vida es esencialmente servicio. Entonces serví. Y cuando yo serví... Descubrí que en servir está la verdadera alegría. Yo estaré muy alegre y muy feliz si ustedes consideran que esta exposición les ha ayudado en un punto, aunque sea, a reflexionar sobre lo que yo les deseo a todos. Que sean muy felices. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Dónde está mi presentadora? ¿Qué va a decir? Yo me voy a sentar. Sí, cómo no, claro. Sí, sí, no se, si no se cumple lo de Churchill. Bueno, agradezco en primer lugar eh, gracias. esta maravillosa muchas muchas gracias. Que creo que nos puede ayudar a todos mucho a ser un poquito más felices. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, John está dispuesto a contestarla. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ajá. saben, Permítame que les diga una cosita. Saben que a veces me pasa en las conferencias, me suele pasar esto. Siempre acostumbramos en el medio espírita, es usual, que se diga, bueno, ahora los que quieran hacer una, alguna pregunta. Y no pregunta a nadie. Entonces uno se queda con la angustia. O fue que me entendieron completo, o no me entendieron nada. Pero a veces aparece un valiente, lo hace. Pero después que terminó el acto, y uno intenta salir, se acerca una cantidad de personas. Yo sí quería hacerle una pregunta, pero se la voy a hacer en privado. Y la pregunta es tan buena, Antonio, que uno dice, ¿Y por qué usted no me la hizo en público? Así que, si alguien desea decir algo, una pregunta, estaré encantado de ofrecerle una respuesta breve. Pues son más bien dos preguntas en una. Y es que... Eh, ¿Podríamos? Eh, ¿Podríamos decir que la fe puede servir como refuerzo para alcanzar la felicidad? En el libro que usted comentaba antes de El hombre en busca de sentido, Víctor Franklin narra que las personas que se encontraron en esa situación con unas capacidades físicas mayores que los demás, a veces sucumbían antes que las personas que tenían una fe sincera y que eso incluso les servía de alivio. Por eso... La primera pregunta, ¿podríamos decir que la fe puede servir como apoyo a alcanzar esa felicidad? Y la segunda, ¿podría explicar qué consecuencias tendría lucrarse con el espiritismo? Muchas gracias. Tú te llamas Daniel. No es ninguna telepatía, es que él me lo dijo antes de entrar. Y yo me acordé. Mira Daniel y amigos todos. En el libro del Evangelio según el Espiritismo... Es la obra moral de la doctrina espírita. No es una obra de religión, de moral y muy avanzada. Kardec va explicando, a la luz del espiritismo, las principales máximas enseñadas por Jesús. Ese es su objeto exclusivo en el libro, como lo explica en la introducción. Y en el capítulo de la fe, y cuando se refiere a la fe, hace una distinción magnífica, que a los espíritas nos ayuda mucho. Una cosa es la fe, en tanto en cuanto actitud ciega, de creer en aquello aunque no lo comprendamos. Y otro sentido de la palabra fe es la confianza, la convicción profunda, la esperanza. A esto Kardec lo llamó la fe raciocinada. Esta fe, que está en Frankel y en otros autores, es una potencia. Es una enorme fuerza para la vida. Esta fe es poderosa. Es la fe de, pensando en Dios y en el mundo espiritual, solicitar con humildad, apoyo, ayuda, comprensión, o que seamos instrumentos de bien. Ahora, otra cosa es la fe del fanatismo. Esa es la fe que dividió a la humanidad, que hizo uso de la intolerancia que levantó hogueras, que armó cruzadas, que persiguió hasta, hasta tiempos relativamente recientes. No solo en el campo de las religiones. En los Estados Unidos en los años 50, en Alabama, en Mississippi, en algunos estados de la Unión Americana, se perseguía a los profesores que en la universidad enseñaban el darwinismo y se les expulsaba a las universidades por una fe creacionista fanática que no comprenden que el Antiguo Testamento no es una obra de biología, es una narración con muchas alegorías, de paso. Entonces, no permitamos que la palabra fe la tengamos con un sentido unívoco, una sola. No. Separemos la fe raciocinada, fe que implica la comprensión, y no la fe del fanatismo, de aquel crioquia absurdum que decían los escolásticos. Yo lo creo cuanto más absurdo es. No. Mi creencia está fundamentada en la razón. Es allí la, la, gran, la gran base del espiritismo. Me gusta recordar mucho algo de un gran pensador católico, cristiano en general, que fue San Agustín, Agustín de Hipona, que eh, escribió cosas muy interesantes en sus confesiones, y en la ciudad de Dios también. Y Agustín, hombre muy inteligente, se hallaba una vez en una clase con los alumnos que aspiraban a la formación religiosa. Y explicaba un tema muy central y muy complicado, peliagudo. El tema de la creación del universo por Dios. Y Agustín decía, en síntesis, un concepto casi obvio. Dios es infinito. Si no fuese infinito, no sería Dios. Dios es eterno, existió siempre. Si no fuera así, no sería Dios. Pero el universo tuvo un punto de partida a partir de su voluntad creadora. Luego, Dios es, es eterno, pero el universo no. Eso se basa en el creacionismo en general. Y un alumno, uno de esos jóvenes irreverentes que nunca faltan, y todos los que hemos ejercido la docencia lo sabemos, se levantó y le dijo, doctor, pero un doctor de la iglesia. Doctor, dígame una cosa, si Dios existió siempre, porque es eterno, de lo contrario no sería Dios, y el universo comenzó en un momento dado cuando por su voluntad así lo decidió, ¿qué hacía Dios en todo ese tiempo en que no había creado el universo? <risa> Esa fue una pregunta más sencilla que la que Daniel me ha hecho. Agustín se dio cuenta que estaba en un problema, más que teológico, metafísico, muy profundo. Y finalmente, después de pensarlo mucho, le dijo, hijo, ¿sabes lo que hacía Dios en todos esos eones de tiempo? No diría eones, es un término nuevo, pero todo ese tiempo. Dios estuvo pensando. Pero pensando en varias cosas. Pero una de ellas, la más importante fue que Dios estuvo pensando en la creación del infierno. Para mandar allí a personas que hacen preguntas como esa. <risa> espero, espero que ustedes estén aplaudiendo que yo recuerde a San Agustín y no lo, la orden de San Agustín. <risa> Porque, mis amigos, la fe no puede estar en contra de la libertad. El derecho a la libertad de pensamiento no puede ser conculcado por nada ni por nadie. Ninguna doctrina religiosa, política, espiritualista, esotérica, la que sea. Ninguna secta, ningún nadie puede liquidar nuestro derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Y tenemos derecho a hacer preguntas como esa. Y hay aquellos que piensen que nos van a mandar al infierno por eso. De modo que, Daniel, fe racional, confianza, que se puede traducir como gran convicción. En cuanto al lucro, eh, el espiritismo, y aquí yo trato de, trato de invitar a mis queridos hermanos espíritas, en todos los países donde voy, en todos los lugares donde hablo, en todos los centros espíritas que me reúno, que son por miles en todo el planeta, que he tenido la felicidad de conocer la mayoría, y estar allí, yo les digo, no hagamos del espiritismo una nueva doctrina de sectaria y fanática, intolerante, que estimule el sentido de la culpa. El pecado, bajo un concepto de la reencarnación, de que el que está sufriendo ahora es que hiciste sufrir demasiado en la vida anterior. Esa doctrina de la culpa, de la culpabilización, del pecado, eh, no distinguen al espiritismo en su condición libertadora. Más bien lo sectarizan, hunden a las personas psicológicamente. Los psicólogos sabemos mucho eso por las frustraciones que eso implica. Y aquellos que lucran, más que decirles que te vas a estar castigado porque en la próxima vida, por esa actitud mercenaria, entonces no solamente se van a anular tus facultades, sino que además vas a venir en una reencarnación como deforme, que son suposiciones, son al menos son inferencias solamente, son anticipaciones ansiosas. Más que eso, hay que plantearnos el aquí y el ahora. Hay personas que lucran porque nadie les ha enseñado al respecto. Nosotros hemos vivido en el movimiento espírita cantidad de médiums auténticos, que por la, lo, la espontaneidad de sus facultades creían que podían vivir de eso, y lo hacían con cierta honestidad, aunque lo habían hecho, habían hecho de eso una profesión. Cuando conocieron la doctrina espírita, cuando entendieron que la mediunidad no es una profesión, y que los espíritus no están al servicio de quienes quieren lucrar, al menos los buenos espíritus. Cuando entendieron que el mal uso de las facultades aleja a los buenos espíritus y más bien atrae a los negativos. Cuando entendieron todo eso, se liberaron por el proceso de aprendizaje y no por la culpabilización. Ahora, otra cosa es aquellos endurecidos de conciencia que aún sabiendo lo que hacen, Engañan de manera innoble y esquilman a las personas, las explotan e incluso cometen un delito ante las leyes. Y lo más terrible es un delito moral porque lo hacen en nombre del espiritismo. Esas personas tienen que ser reprendidas moralmente, advertidas. Hay que hacer una labor de profilaxis social. Yo siempre le digo a la gente. Usted puede tener sobre el espiritismo la idea que quiera. Le guste, no le guste, lo admita, lo acepte, en parte, lo que quiera. Pero yo le pido una cosa. es estricto apego a la verdad. No diga que el espiritismo es eso. El espiritismo no es santería, brujería, hechicería, vudú, supersticiones. No. Es una concepción filosófica, científica, ética, humanista, solidaria, filantrópica. La concepción de la vida. Que usted no esté de acuerdo bien, pero por favor, no la confunda con esto. Mi madre, que tuvo la... y tuve yo la alegría de llevarla al espiritismo, desde su catolicismo al espiritismo, y concluyó esta existencia tranquila, serena, en medio de su enfermedad, y desencarnó con la convicción espírita, lo cual la alivió muchísimo... Mi madre en el Centro Espírita Nuestro nos decía siempre eso. A mí me decía esto, a mí me decía esto. Mi madre era una mujer vasca de San Sebastián, de Guipúzcoa, brava. Yo decía que era, había, le había ganado a los aragoneses en Terquedad, le decía yo. <risa> mi madre decía, hijo, yo observo tus charlas y observo las que se hacen aquí en esta institución espírita. Cometéis errores, decía mi madre. El problema fundamental del espiritismo no es convencer a las personas de la existencia del espíritu, de la reencarnación. Es un proceso de cada quien. Lo que al espírita le toca, y es algo que está al alcance del movimiento espírita, es deslindar al espiritismo de toda esa camada de supersticiones que se hacen en su nombre. Eso era lo que hacía Amalia Domingo y Soler. Amalia decía: si yo tuviera que cerrar los centros espíritus, cerraría uno a un montón de ellos, porque se mezclan con supersticiones. Entonces, nuestra tarea es corregir, orientar. Ahora, sin yo querer entrar en este tema, ya hilando más fino, Daniel y amigos, las personas que transgreden leyes morales, las personas que actúan con tanta deshonestidad, por supuesto que eso tiene consecuencias. Obviamente las tiene. Pero no son castigos de Dios. Al menos la causa primera y creadora del universo ni premia ni castiga. Eso es un Dios antropomórfico personalizado. Hay un proceso inmanente de causas y efectos. Quien, mal, quien siembra indebidamente, eso es lo que cosecha. Y estas personas cosechan lo negativo de su siembra. Por eso la doctrina espírita está aquí, no para culpabilizar así para ayudar a corregir para orientar para enseñar hay dos maneras de aprender mis amigos en la escuela de la vida se aprende por dos caminos se aprende por amor o se aprende por dolor cuando se aprende por amor eso es nutritivo maravilloso es como debería ser en un mundo regenerado un mundo de avance pero en un mundo de atraso como el nuestro en general mucho se aprende por el dolor estas personas, si no quieren aprender por amor, aprenderán por dolor, pero aprenderán. Porque en la ley de la reencarnación siempre hay oportunidad para aprender. En una oportunidad estuve yo hace años en un congreso mundial de vida después de la muerte en Albacete. No sé, Antonio, si nos conocimos allí o conocí algunos de los que he encontrado ahora por aquí. Y allí tuve un diálogo muy interesante diálogo y si ustedes quieren algo de debate con un sacerdote francés invitado al acto desencarnó el año pasado por cierto gran persona, el padre François Brun, escribió un libro interesante sobre los muertos se comunican con nosotros y él asumía la tesis de la mediunidad él asumía que los espíritus desencarnados se manifiestan más, se oponía, y era comprensible en su, sus principios dogmáticos, se oponía a la reencarnación. Y el tema se centró en el diálogo en, que tuvimos sobre la reencarnación. Yo dando mis argumentos a favor y él dando sus argumentos en contra. Bueno, al final, para ponerle el toque de humor, que a mí siempre me gusta, yo le dije, mire padre, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos de acuerdo. Eh, al menos en lo siguiente. Usted tiene esta tesis y yo tengo esta. No, no nos preocupemos ninguno de los dos, porque yo le voy a decir una cosa usted no cree en la reencarnación pero también los que no creen en la reencarnación también reencarnan así que porque mis amigos filosóficamente hablando es un asunto ontológico y no no seológico no depende de lo que conozcamos depende de lo que somos y la reencarnación a nuestro juicio es una ley esencial del progreso del espíritu en múltiples existencias no me alargo más <risa> No hay más preguntas damos por concluida muy agradecido ah, a, sí. a un segundito a última hora usted antes que sonara la campana dígalo, dígalo buenas tardes a todos y enhorabuena por la conferencia y, y por encontrarnos todos aquí bueno yo haría una pregunta que me ha venido ahora a la cabeza sabiéndonos del tema que hemos escuchado ¿Qué le parece a usted, John, el tema mundial que estamos atravesando? Todo esto de, de, del coronavirus, las guerras, los refugiados, todo lo que está pasando, a la luz de lo que está pasando... ¿Cómo? usted, eh, como lo de I o sea, ¿tenemos fe en que la cosa mejorará o que, nos, que podemos hacer? <risa> es que yo veo eso y me interesa mucho cuando veo las noticias de la me dan ganas de no ver nada los ojos, no quiero saber de nada, pero vivimos en un mundo que hay que estar, estar escuchar las noticias y saber cómo marchan las cosas no, sé no quiero ser pesimista ¿no? pero no sé qué, qué, qué visión ve sí. usted le entiendo. Y no nos salimos del tema. Su tema está dentro de lo que hemos querido ofrecer como visión espírita. A, a diferencia de lo que algunos de mis amigos espíritas piensan, de que en los tiempos actuales están casi sonando las trompetas del apocalipsis y todo está casi terminando hacia el fin del mundo, quienes conocemos un poco la historia... Sabemos que en todas las épocas han ocurrido tragedias inmensas de toda naturaleza. De toda naturaleza. Es solo cuestión de revisar las páginas de la historia. Lo que pasa es que los avances tecnológicos de la información nos permiten ahora enterarnos más. Pero yo les puedo asegurar que en el orden de guerras no ha habido época en la historia de la humanidad que no haya estado preñada de ellas. En materia de epidemias igual de todo ello. Ahora, por eso mm, pienso como espírita que no es correcto decir todo tiempo pasado fue mejor. No. Los tiempos tienen su momentum. Los tiempos tienen sus características. Pero así como Sagitario dirigía la flecha de la historia siempre hacia adelante, avanzamos. Aunque no nos percatemos, avanzamos. Lento, poco a poco, pero avanzamos. Sería quizás exagerado ofrecer ejemplos, pero a mí me gustaría al menos uno. Algo que para nosotros los espíritas es importante por nuestra concepción igualista, que no igualitaria, de la reencarnación. Uno de los conceptos y prácticas más oprobiosas que el mundo ha sufrido, las sociedades, es la discriminación. Discriminación racial Discriminación a las mujeres Discriminación a los menores Discriminación a las minorías eh, Con identidades sexuales diferentes Discriminación hacia los Lisiados, en fin Discriminación de muy diversas Y todavía Todavía hasta final Del siglo XX Una Suráfrica Estaba condenada A que una inmensa mayoría Del pueblo negro de Sudáfrica estuviese dirigida por una minoría racista, holandesa y británica. Y gracias a los esfuerzos, al segundo Mandela, el segundo Mandela, el Mandela más pacifista, más humanista, a Desmond Tutu, el gran obispo, y a otros más, se logró lo que ahora es, con sus problemas, una Sudáfrica multiracial, Y donde se logró una transición razonable, sin tener que hervir a los antiguos blancos del apartheid y encontrar una fórmula de cooperación hacia lo que debe ser que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. En el caso surafricano, obviamente. Bueno, eh, todavía en los años 60, todavía en los años 60, un ciudadano negro en los Estados Unidos, ¿saben que yo digo negro? Porque no tengo complejo con eso. Ahora inventan unas majaderías lingüísticas de afrodescendientes. Está diciendo negros, igual, blanco, negro, amarillo, verde, somos seres humanos. Todavía en Mississippi, para un ciudadano negro, un joven negro de 20 años de edad, ir a la universidad tenía que ir custodiado por la policía. No le permitían ser estudiante universitario. Y así por consiguiente. Ustedes recuerdan, acabo de ver la maravillosa película dedicada a María Curie, gracias a un amigo que me la ha enviado, y nos recordó a la María Curie sufriendo la incomprensión de no ser admitida en la Academia de Ciencias de Francia, a pesar de recibir dos premios Nobel y luego su hija otro más. Y así sucesivamente. Hoy en día, con todos los defectos, hay una mayor conciencia Conciencia psicológica y social de la igualación entre los seres humanos, de que el color de la piel es un accidente, parte de nuestro proceso. Que los blancos de hoy encarnamos como negros ayer y lo haremos de nuevo, como los negros de hoy blancos ayer y los amarillos de hoy negros después o blancos, porque el proceso de la reencarnación produce una misigenación, una, una, eh, una combinación para el progreso, para que aprendamos de todas las experiencias. Por eso cuando un reencarnacionista de palabra se molesta porque su hija se enamoró de alguien del color distinto de piel, es reencarnacionista labial, más no vivencial. ¿Mm? Por eso ser espírita es un compromiso de coherencia, de modo que el mundo ha mejorado también otros aspectos. El otro día miraba yo una película, un documental sobre los años 60 del siglo XX, que muchos aquí recordarán, unos de niños, otros un poquito menos, unos jóvenes, otros mayores. Los años 60, la Beatlemania, California, marihuana. Experiencias alucinógenas, la rebeldía, Cassius Clay, ese mundo, ¿sí? Bueno, y cuando los Beatles produjeron aquella euforia inmensa en el mundo, además que lo hacían con una música que ahora la apreciamos y es maravillosa. Bueno, había muchachas del momento, quinceañeras y veinteañeras, que lanzaban hasta la ropa interior que aparecía John Lennon, o Harrison, o Paul McCartney, y el otro que era Ringo Starr. Bien, eso fue en los 60, de eso han pasado 60 años. Hoy en día esa muchacha tiene 80 años, es una bisabuela de 80 años, y a veces dice, ¿cuándo en mi época? <risa> Cuando las muchachas hoy se vuelven frenéticas con un artista de moda, eh, muy muy apuesto el muchacho y que canta maravillosamente, y está cantando lo, lo que es su época. ¿Cuándo en mi época? Señora, en su época también. O cuando las muchachas ahora se viste, que es un esfuerzo por acortar la falda y bajar. La, ah, bueno, pero miremos las cortes europeas del siglo XVIII. No, no, hemos visto eso en pinturas. Las mujeres exhibían sus generosas características. De modo que el concepto de que todo tiempo pasado fue mejor es muy relativo. Y si miramos no el árbol del, del virus que ahora afecta a China y que quiere extenderse un poco, o un poco, quién sabe hasta dónde. Si miramos no el árbol de la guerra de Siria, si miramos no el árbol de una Venezuela destruida por unos totalitarios que arruinan un país completo, como arruinaron Cuba, o como han arruinado, o como lo, ha, lo han arruinado otro tipo de totalitarismo de todos signos. Pues todos los totalitarismos son terribles. No hay totalitarismos buenos y malos. No hay dictaduras buenas y malas. Hay dictaduras. Cuando miramos más allá del árbol específico y miramos el bosque del planeta, el bosque en general, ahí encontramos el, la teleología, el finalismo, el sentido de la historia, el sentido de la evolución del espíritu. Vamos, amigos míos, hacia, el, hacia lo mejor. Y pase lo que pase, al menos es una convicción, Pase, porque eh, yo soy un, un, un impenitente optimista, lo que no significa que no esté bien informado. Pero pase lo que pase, el mundo encontrará con la ciencia, con la tecnología, con los recursos, con el conocimiento, con la razón, con la disposición al progreso material, moral y espiritual, el mundo encontrará solución a los más diversos problemas porque, para decirlo yo en una frase muy manida, estamos destinados al éxito. No estamos destinados al fracaso, como especie, ni como seres espirituales. No sucumbamos a las viejas teologías de las, las trompetas del apocalipsis, vendrá el armagedón. Dejemos eso a quienes quieran creerlo con todo respeto. Pero el espírita sabe que la evolución es una constante y que vamos hacia mejor, aunque sea lento. Más lento de lo que quisiéramos, pero aunque sea lento. Y mis amigos, ahora viene la gran pregunta. El mundo va así. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para que acelere hacia el bien? ¿Qué hacemos? No es un problema de los demás. Es un problema de nosotros que los servicios del aseo urbano no funcionan bien en un pueblo, en una ciudad, hay que reclamar. Pero caramba, ¿y nuestro comportamiento de limpieza? Reclamemos a otros lo que seamos capaces de exigirnos a nosotros. Entonces, es una invitación razonablemente optimista a pensar que el porvenir será bueno, será mejor. Y que la experiencia universal de la creación y la evolución no es, como quería Sartre, una pasión inútil. No. Es un proceso progresivo de avanzada, aunque vaya lento. Creamos en eso, amigos, porque solo creyendo en eso podemos hacer algo. De lo contrario, la desesperanza, el pesimismo, nos, nos hunden y nos paralizan. En cambio, el optimismo y la esperanza nos animan. Yo estoy animado. Lo estaré hasta el último día de esta existencia. Ya le he advertido a mi hijo y a mis hijos que desde el mundo espiritual estaré pendiente. <risa> estaré pendiente de que ellos eh, estarán allí en ese proceso de ideas positivas. Vamos a, vamos a darnos las manos por un mundo mejor. Y no estemos esperando que ese mundo por sí mismo automáticamente progrese. Nosotros somos parte del proceso. Tenemos nosotros que intervenir en el proceso. Somos co-creadores. Intervengamos en el proceso hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia lo verdadero. Por eso los espíritas relativamente somos felices. Espero que ustedes todos sean felices. Muchas gracias a todos. ¿eh?